Bienvenidos a este, a este seminario que estamos eh, realizando presencialmente y retransmitiendo por streaming. Contamos hoy con Claudia Lalloz, que es un tipo placer. Y sobre todo agradecerle por la agenda tan apretada que llevas. En estas horas nos está contando todo tu peligro por, por España. Te vuelves a Argentina ahora mismo. Sí. Vale. Bienvenidos a este seminario, eh, el, impacto, eh, el impacto de la escucha en las relaciones humanas. Y como digo, contamos con Claudia Lalloz. Y una breve presentación, si quieres apuntar algo más, tú me dices. Ella es eh, CEO y fundadora del Grupo Santalab Santa eh, en Europa. Es miembro del European Mentoring and Coaching Council in Spain, en España. President, ha sido presidenta durante 11 años de ICF Argentina. ¿Vale? y directora de acreditaciones y también comentar que bueno, el grupo Santalán Claudia, eh, es una empresa eh, orientada a la formación y desarrollo de líderes a través del coaching con presencia en Argentina Brasil, Perú, Colombia y ya también en España claro que, ¿No? Sí. ¿No? que sí, que sí que sí estupendo, pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos ¿eh? muchas gracias, gracias por la presentación bueno, bien, ¿me escuchan? Hoy estoy con un poquito de difonía por los viajes, los aires acondicionados, el calor, etc. Así que, si hay algo de lo que digo que no se entienda, o alguna palabra que, bueno, me va a salir en argentino, así que sepa disculpar, ¿no? Pero pues me la dicen, ¿sí? Estamos... En cualquier momento sigo hablando español, el que sí, que sí, me encanta, por ejemplo. Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Hoy... Eh, Estoy acá, primero quiero agradecerte, quiero agradecer también a Paolo Lombardo, que es la persona con la que siempre estuvimos conectados para poder eh, que esto sea una realidad en el día de hoy, a Matías Lejano, que es parte del equipo, que también hizo toda una serie de entrevistas previas, y en honor a todos ellos que han trabajado previo a mi llegada, bueno, a merita reconocerlos, y, y bueno, gracias a ellos estamos hoy acá. Sí, así que mi, mi reconocimiento al trabajo invisible a veces pero que finalmente se visualiza con ellos en este instante eh, llevo más o menos 22 años trabajando como coach profesional y cuando me dijeron sobre qué te gustaría hacer la presentación de coaching en EAR, en Google dije sobre escucha y fue una decisión casi en automático, porque hay muchas cuestiones que podemos trabajar, emociones, etcétera, etcétera. Pero si hay algo de lo que estoy convencida, es de que la escucha define nuestra vida y define nuestro futuro. Así de simple. Si podemos, si aprendemos, si sabemos, si no sabemos escuchar, así es nuestro futuro. Entonces, como coaching es diseño del futuro, ¿qué mejor que trabajar la escucha? Y por lo menos hacerles una presentación y escuchar qué es lo que a ustedes les trae hoy acá, a este taller. ¿sí? Y por lo tanto, como en todo proceso, ¿sí? lo primero que nosotros hacemos es hacer un check-in. Yo ya hice el mío con Iberia para el estar con ustedes. ¿sí? Entonces, el check-in tiene un sentido muy importante porque permite, y esto va a ir en sintonía con con lo que nosotros trabajamos en, como coaches y, en, y como líderes, y es generar el contexto adecuado para que pasen las cosas que quiero que pasen. No sé si alguna vez les ha pasado que alguien ustedes están yendo y de pronto le dicen, ay vení, vení, vení, te tengo que decir algo. Y vos ya estás con la mochila, yéndote, no tenés ganas, no tenés tiempo, estás apurado, tenés otra cosa en la cabeza. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y entonces el otro por ahí se ofende. O sea, lo primero que tenemos que entender nosotros es que cuando quiere que pasen cosas buenas en mi vida, tengo que hacerlo en contextos adecuados. ¿Sí? Entonces siempre es para preparar el contexto. Y en este caso, en, esta, en este encuentro que tenemos hoy, le vamos a poner el nombre de Chequín, que es ¿cómo llego? ¿Desde qué disposición llego? ¿Qué me trae a este encuentro? Porque seguramente, dependiendo de lo que ustedes digan, nosotros vamos a ir. Porque yo puedo tener una presentación, pero acá lo más importante es que les pase a ustedes. Entonces, mi primera pregunta, y cortito, para que nos brinda el taller, es, ¿qué les trae hoy a este encuentro sobre el poder de la escucha? ¿Qué les atrajo de esto? ¿Quién quiere libremente, cortito, pero así? ¿Quién se animó a levantar la mano y decirle? Bien, dale. Eh... Yo necesito lo que buscabas como herramientas para poder conectar o sea, de una manera más fuerte con las personas. Colombia. Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica ahí, pero ahí, casi, casi, <ríe> pues casi, casi, ¿eh? Este, para poder conectar, más fuerte dijiste la palabra. Sí. Ok, fíjese que ahí en esa parte de más fuerte hay todo algo que a él le importa, que es que esa comunicación sea asertiva, sea auténtica. A mí me encanta hablar de la comunicación auténtica. Bien, perfecto, gracias. Y fíjate, después vamos a hacer un ejercicio que también es importante que mientras vayamos conversando, ustedes vayan eligiendo cuál es esa persona, o cuáles son esas personas con las cuales yo creo que tendría que mejorar mi capacidad de escucha. Que escucharlas y que me escuchen, porque ahora vamos a hablar de esto de que es bidireccional, es importante para mí. Gracias, ¿tu nombre? Andrés. Gracias, Andrés. Bien, adelante. Desarrollar más la sanidad de escucha y este, ver qué cosas tenemos que perfilar. Y ver qué desarrollar la vida y ver qué tenemos que perfilar. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo, vayan a llama el nombre a ver si. Igual no me lo a todo. ¿no? Yo lo pregunto. Eduardo. Gracias, Andrés. Eduardo. Listo. ¿Quién más? Sí, adelante. Yo soy Alejandra. Ale. Eh, bueno, cuando yo vi el título a mí me gusta porque a mí me gusta ser escuchada y entonces siempre intento yo escuchar a las personas, pero es que no sé si lo estoy haciendo adecuadamente, si también estoy comunicando bien, o si estoy entendiendo bien okay. tener pues, herramientas que saber si lo estoy haciendo bien. Bien, o mejor. excelente. Entonces acá ya agregamos a un dato muy importante sobre el cual hoy vamos a hablar. Que no es solamente cómo escucho yo, sino qué responsabilidad tengo sobre cómo el otro me escucha a mí. Es que lo que yo haga para que el otro me escuche va a definir nuestra relación. Porque el otro es un otro, pero también yo soy responsable de lo que genera ese otro. ¿Estamos? Me gustó mucho. Vale, gracias. Adelante. Mucho que escuchamos lo que queremos, entonces creo que va como que me realmente nos quieren dar las cosas verdad y no saben si se han aplicado las cosas, pero nos quieren decir cómo se crean con nosotros. Me encantó algo que dijo: ¿eh? Almovera, al al bien, y se dijo: Escuchamos lo que queremos escuchar. Ahora te voy a dar un. un, un no es lo que queremos, es lo que podemos. Porque en la vida, yo hay cosas que no las puedo terminar de escuchar, porque no estoy preparado, porque no tengo distinciones, porque no tengo la habilidad. Entonces, no puedo, aunque quiera. Puedo. Incluso con el habla pasa igual. A vos te gustaría hablar de un montón de cosas, pero hay cosas de las que no las podés, no le podés decir algunas cosas. Entonces, hay un, hay un gap ahí entre lo que quiero y lo que puedo y hay que ser muy consciente de elevar el nivel del poder más que del querer porque el querer es importante pero como habilidad vamos a desarrollar el poder entonces yo tengo que saber poder escuchar para impactar sobre mis relaciones quiera o no quiera, tengo que poder hacerlo. es como cuando uno rinde un examen yo quiero rendirlo bien pero lo tengo que poder rendir significa placa estudiar, ¿se entiende? Por más que quieras, tienes que poder hacer, ¿se entiende? Entonces, eh, estas palabritas las vamos a ir escuchando para darnos cuenta de cuán responsable es para nosotros esta competencia comunicacional. Mil gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Vamos? ¿A la una? ¿A la dos? ¿Algo? ¿Listo? Bien, vamos. Básicamente, de identificar el ámbito profesional, las diversas circunstancias que van a haber, en unas reuniones, en unas momentos, en unas veces, eh, no sé, todo tipo de fuerzas que tengamos en una empresa, en un banco, en un trabajo, en Excelente. Bueno, ¿tu nombre? Edgar. Edgar agrega el tema del contexto. Es que el contexto define el texto. El contexto nos limita. ¿El contexto nos potencia o no? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy conociendo el contexto en el cual me manejo, sé que hay límites situacionales que me habilitan a mí a escuchar algo o no escuchar. El contexto define el texto, siempre. El el cuando digo define el texto, define lo que podemos decir y también lo que podemos escuchar. Y algo que agregó Edgar también es la parte de que no solamente nos referimos a las palabras. ¿sí? ¿Sí? O sea, también tenemos que saber escuchar el mundo emocional. Eso sí, sí es que, a eso te Y el cuerpo. El cuerpo también, porque el cuerpo habla, el más es más. Habla más y nunca miente. Yo digo, el cuerpo no miente. Cuando algo te pasa en la cabeza, el cuerpo te lo muestra que no se puede ya. Claro, por supuesto. <risa> Yo siempre digo mucho que no es lo mismo escuchar que oír. Escuchar es, entiendo que es querer entender las razones del otro Y me parece muy importante también escuchar los silencios, interpretar los silencios. Porque los silencios decimos muchas cosas. Excelente. Fíjate que escuchar lo primero para poder escuchar los silencios, tengo que saber crear silencios. Porque es lo mismo que en el dar, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, para yo poder escuchar, tengo que estar preparado para ser capaz de generarlos. Primera cosa. Y no es igual, ya te, te anticipo algo, no es igual hacer silencio que callarse. No es igual. Porque cuando yo hago silencio, genero, estoy pensando, estoy reflexionando. Y por lo tanto, no, tengo, no hay nada para decir más que dejar que el otro, o yo, procese. Por eso la importancia del silencio. Por eso hay comunicación en el silencio. Ahora, callarse es otra historia. A veces cuando me callo, es porque quiero evitar, quiero huir, no quiero decir las cosas. ¿Me ¿sí? Entonces, qué bueno esto que traes, ¿Sí? porque también nosotros en, dentro de las que son por los tips, las herramientas, las cuestiones a trabajar es aprender a conectarnos con los silencios. Y, y esto sobre todo en la vida de hoy, que hay algo que nos pasa, justamente estos días hablando con una chica que yo le estaba haciendo una sesión de coaching, pero el tema era lo enojada que estaba porque alguien no le había contestado en WhatsApp cuando ella quería. Entonces ya la relación había terminado, porque la otra... Yo no podía creer la cantidad de diferencias que había. Sí, Entonces, ahí lo digo fíjense en el mundo en el que nosotros vivimos, cómo estamos perdiendo la capacidad de escuchar al otro cuando el otro está disponible para el hombre? Porque yo no estoy disponible todo el tiempo. Si alguien me llama ahora, incluso porque él no lo puedo No es porque no me importe, no es porque no puedo. Y la gente, todos, vivimos eh, a un ritmo que si no aprendemos a parar y a reflexionar y a ver qué, en qué momento, en qué contexto, en qué situación, estamos en problemas. Y somos malos y complicados. ¿sí? Entonces, vamos por ahí. Entonces, yo creo que no se sé, parece equivocada, pero hoy en día con el tema de... de también hemos perdido mucha escucha, tanto corporal como verbal. Sí, señor. Sí, sí. No, no está nada. Equivocado. En, ¿En realidad, ¿Eh? por eso estamos, por eso estamos, siempre digo, agradezco a todo esto, por eso tengo mucho trabajo. Gracias a que se comunican tan mal. Así que vamos a animar a la gente para que hable bien, para que escuche bien, para que trabaje con su inteligencia emocional y todos estos medios de internet, todo eso, bienvenido o sea, porque ahí no entraba. Adelante. Gracias. Antes te mucho gusto. Muchas gracias. Somos hermanos de Brasil. Ah, de Brasil. No sé, puede hablar en portugués? no, yo <risa> no, no, no. eh, Bueno, yo creo que Dios es muy sabio porque como hay un dicho en Brasil, creo que en muchos países hemos hablado dos oídos y una boca. Y estando hoy en función de jerarquía, yo tengo las respuestas de la tarde. Uh -huh. las tienen de las personas, entonces mejor escuchar y hacer cuestionamientos y cuestionar, yo creo que la base del coach, ¿no? Sí, señor. Sí, la señor, la pregunta ¿Excelente, tu nombre? Alison. Alison, Alison. gracias Alison. una cosa muy importante y es que la escucha antecede al aula gracias, esto. esto es esencial para poder completar la comunicación, no es que me hablan y escucho, es Primero, aprende a escuchar, para después aprender a hablar. Quien no aprende a escuchar, no aprende a comunicarse. Es anterior al habla. No sé, si, si yo les pusiera acá la foto de, no sé, como yo de la historia de España todavía, o se lo voy a aprender algún día, pero si les pongo acá, vamos a poner Maradona, ¿lo conocen a Maradona? ¿La argentina no falleció? Todo el mundo no. ¿Les suena? <risa> <risa> bueno, pero más o menos, si yo les pusiera acá una foto de Maradona, Maradona no está hablando, está en el cielo, qué no sé yo, van a escuchar un poco no sé si está en el cielo, pero donde esté, ¿ok? Lo ves, inmediatamente tenés pensamientos, ¿sí o no? ¿Y, ¿Y qué te decís? Por ejemplo, ¿qué se dice si estuvieran acá la foto de Maradona? O de Messi, ¿no? Por otro. Maradona, vamos, ¿qué dirían? Es un dios del fútbol. ¿Qué es un dios del fútbol? Por ejemplo, si eso lo veo y digo, Dios le fuga. Ahora, como no, todo el mundo, va a decir eso. Pero si yo escucho y lo, lo veo y digo, cuando hable con madre, o cuando lo hable, cuando lo vea, cuando le previste, o sea, claro, sea, Pero cuando voy a hablar con ese Dios que creo que es, que no lo es. Me Entonces, y esto no pasa en la vida. Ves la foto de tus hijos. No es para que lo ves y ya te emocionas. Y ya escuchás lo que te dicen, lo que te dirían, ya sabes lo que te ya estás escuchando, solamente observando. Entonces siempre me escuchas interiormente, siempre. Es más, alguien te dice, si me llama al director, vos, inmediatamente decís, uy, qué macana me habré mandado, le echan. Me fue mal, o sea, siempre pensamos en negativo, negativos, generalmente. ¿Sí? Pero vos no escuchás solamente eso, sino hay un montón de otras cosas que se llaman diferencias, que las escuchamos. Y todo eso se es anterior al agua. Yo escucho lo que todavía nadie me dijo. dijo ¿Qué estás haciendo? que estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? Si nadie te lo dijo. Me siguen. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes reflexionen. Es uno de los problemas más complejos dentro de la comunicación siendo la computación uno de los fenómenos humanos más complejos. Nosotros hoy vamos a trabajar, en el tiempo que tenemos, lo que tenga que ver con el lenguaje y la reflexión. Ahora bien, también tenemos para aprender sobre el cuerpo, escuchar el cuerpo, escuchar el mundo emocional, y siempre, siempre, lo que tenemos que ver es que lo que nosotros escuchamos define lo que vamos a poder hacer con esa persona. En esa relación, en esa empresa. Si yo escucho que mi jefe me está gritando, aunque no me esté gritando, no me da muchas ganas de hablar con él. Si yo escucho posibilidad, sí me da ganas. ¿Ok? ¿Hasta acá? Van viendo que esto es como que se teje, no hay un límite exacto entre lo que quiero que pase y lo que pase. Bien, y fíjense, yo puse como buena coach, usted es una coach mía, colombiana, que. Y, Imagínense, ¿Cuál es la relación en, entre nuestra habilidad de escuchar y las relaciones que, y destacamos, creamos? No es, me tocó esta relación, más que la vida que depositó en una relación. Sea como sea, todos los benditos días de nuestra hermosa vida, creamos las relaciones que queremos crear. Sean como las queremos crear, no sale, cómo podemos. Pero también hay que saber que somos responsables de nuestra propia creación relacional. Yo puedo aprender a conversar con mis hijos, aprender a conversar con mi mamá, porque porque sean mis hijos no significa que ya sabemos hablar entre nosotros. No sé si alguna vez se pusieron a pensar que en el círculo más íntimo es donde más gustan las relaciones hablar a la mamá, al papá, a los hermanos. Entonces, hay un vínculo fenomenal. Hay un vínculo, está creado por la naturaleza. Ahora, la relación la construyo. Yo decido cómo va a ser esta relación. Y eso es una tarea artesanal, reflexiva y de mucha asunción de responsabilidad. Por eso, yo siempre digo, la verdad que me siento súper feliz en mi vida, porque hoy, quizás 20 años atrás no, pero hoy, aprendí a crear relaciones auténticas, donde me pueden decir lo que me digan, y yo voy a escuchar, sí, decir, voy, a, voy a hacer lo que me dicen, los voy a escuchar, porque ahora vamos a ver qué pasa con esto de escuchar al otro y hasta dónde podemos escuchar porque tampoco se crea que... Y vino Buda acá y dijo, bueno, vamos a escuchar a todos, somos todos buenos, no, somos. hay mucha gente a la que me puedo no escuchar ¿Se entiende? No a todo el mundo se puede escuchar. ¿Estamos bien hasta acá, acá? Ok, entonces acá, lo, ah, bueno, lo que puse acá para que sea, es la palabra responsabilidad. No está dado, lo hacemos, every day, todos los benditos días. Entonces, Ustedes tienen que aprender a preguntarse, ¿qué quiero que pase en esta relación? ¿Qué tipo de relación quiero construir? Pero una vez que tengo definido qué tipo de relación quiero construir, voy a ver cómo voy a escuchar qué. Y ahí vamos, ¿sí? Una de las cosas esenciales es que... Es la palabra que a mí me encanta, que es la palabra permeabilidad. ¿Saben lo, lo que es un impermeable? ¿Se, se entiende lo que es un impermeable? ¿Para qué me sirve el impermeable? Para no mojarme, ¿no es cierto? O sea, el im, im es negativo para que nada me pase. Básicamente no me pase el agua o el frío o lo que sea. En las relaciones humanas, si yo soy impermeable, si me pongo el sobre todo, hay algo que no va a pasar. Entonces, una de las características esenciales de mi escucha es la impermeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad? Muy simple. Dejar que lo que el otro me dice, me atraviese. O sea, me traspase. Yo pueda ser modificado a partir de lo que el otro me dice. No significa que le voy a comprar la historia, pero yo puedo, por ejemplo, pensar. Pasa mucho cuando trabajamos, que nosotros a los líderes enseñamos a dar firma. Seguramente en el ustedes le van a haber hecho feedback o 360, ¿sí o no? Más o menos saben todos qué feedback, ¿alguien entendió? Sí, todo el sí. mundo es una, una devolución de desempeño como muy rápido. Es mucho más profundo. Ahora bien, si yo escucho el feedback y me defiendo, no, bueno, no, pero lo que pasa es que yo ese día, tú, tú tú no, bueno, pero mirá, vos no mirás tal. ¿No estás escuchando? No. Entonces, una, un indicador importante para saber, yo después le voy a mandar, le voy a hacer llegar un test de escucha, ¿sí? para que lo haga para ustedes, no lo no quiero mandar, pero para que lo tengan. Pero una de las características esenciales de la escucha es dejar que lo que el otro me dice, por lo menos darle cabida y, a, y poder reflexionar. Siempre, a, mi, mi pregunta es: ¿tendrá sentido esto? Y si, Incluso a veces, si yo quiero resistir a lo que me dice, o no acuerdo, porque esto no significa que lo que el otro me dice, yo vaya a coincidir y aceptar. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que escuchar significa dejarme atravesar. Y poder cuestionar si lo que el otro me dice, de verdad no. O sea, me hace sentido, yo siempre digo, ¿tiene sentido para vos? Y me van a decir, ¿sí, claro? No, no tiene sentido. Okay. Y depende de eso que yo siga para un lado o para el otro pero puedo decirlo, la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces lo descarto, pero quizá sí tenga sentido para mí. Y hay algo que a mí me gusta siempre incorporar en el mundo de la escucha y en toda conversación, es poder cuestionarme y hacer esta pregunta. ¿Y si yo estuviera equivocado? Si pero no diciendo que esto es verdad, o sea, si yo estuviera equivocado, si yo pudiera escuchar lo que el otro me dice, ¿cabe en mí la posibilidad de estar equivocado? O soy de las que va por la vida, que son los que todo lo sabe, todo tiene razón. Porque si voy ahí, suene Porque cuando hago eso, lo que se genera es un distanciamiento. Porque a nadie le gusta estar al lado de una persona que no, no, no te escucha. Mira, nosotros tenemos una frase, o varios de hecho, que dice, eh, por ejemplo, no sé, hablar con vos es como hablar, hablarle a la pared. Sí, o preguntarte, ¿hablo yo o pasa un cargo? Son cosas así como que decimos, ¿no? Como diciendo, es como que te estoy hablando y no me estás dando mi cinco. Porque le quité importancia a lo que yo estoy diciendo. Entonces, cabe la posibilidad de poder cuestionarme. Si yo estuviera equivocado. Y por ahí después digo, no, no estaba equivocado. Pero por ahí digo, ah, maybe puede ser que tenga razón el otro. Eso es como pequeños ajustes, ¿sí? Y apertura es la capacidad para abrirnos a la mente del otro, a las creencias del otro, a la vida del otro, a lo que el otro puede, etc. Porque si yo me cierro y me quedo encerrada en mi computadora, pasa mucho ayer estuve en un congreso en Zaragoza que, claro, vos los escuchas y, y, y están mucho tiempo con las de Tamos, ¿no? Pero bueno, yo por suerte no tanto, pero es, están metidos en la computadora eh, de hoy todo el bendito tiempo. Y no conversan con nadie más que con la computadora. Ah, sí, son unos hacedores maravillosos. Pero vos después crees que ellos no tienen la habilidad. No, no se preocupan hasta que sí se preocupan. Es que pierden vínculos. Entonces, trabajar desde la apertura significa abrir, expandir mi alma de alguna manera, expandir mi conciencia de quién es ese otro. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Disculpe. Sí, claro. Debería ser no es lo mismo pero es la empatía porque la empatía es una es una competencia emocional en la que entramos en sintonía pero no siempre soy empática con las personas aunque esté abierta se entiende o sea no son sinónimos pero claro que la empatía es esencial en la escucha pero no es lo mismo que lo que estoy diciendo yo sí pero la empatía claro si soy empática Puedo generar mejores relaciones. Ahora, estar abierta es a ver qué es lo que le pasa a ese otro. Y obviamente, desarrollo de empatía. Es como que uh, se complementan, podríamos decir. Permiso, me saca esta chaqueta porque... Ah, está bien. bien, entonces... Gracias. Entonces, esto es lo que recién les decía. Escuchar al otro significa... Que el poder de su palabra pueda transformarme. Es esencial esto. Pueda transformarme. ¿Qué, me está ¿Qué de lo que me dice tiene sentido para mí? Pero, acá viene algo que les quiero anticipar, también existen límites. ¿Qué significa? Que yo no puedo escuchar todo lo que lo dice Tengo que ser selectivo también. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que está <risa> que tira veneno. Entonces digo, gente, acá yo soy, soy yo soy una coach muy terrenal porque Sí, porque yo trabajo con objetivos y trabajo con ejecutivos y con gente que tiene que lograr resultados. Entonces, yo les enseño, sí, vamos a aprender a escuchar, pero tampoco vamos a dejar que toda la basura que hay en el mundo nos transforme. Porque sí, yo digo, escuchar al otro es permitir que lo que el otro dice me transforme. Pero no todo. Y ahí tengo que ser inteligente, tengo que ser asertiva. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que ver es mi sistema de valores. Mis, mis, lo que yo llamo la coherencia interna. Es decir, esto me afecta tal manera, lo que este tipo está diciendo, lo que esta mujer está diciendo que no no solo no acuerdo sino que quiero no escucharlo nunca más en mi vida es una gran posibilidad ¿eh? yo siempre hay un módulo en la carrera de coaching que es diseño de relaciones ¿no? entonces yo, como en síntesis, digo toda relación puede mejorar y yo elegir cómo quiero mejorar sí puede cerrarse porque yo digo, chao, mi amor, grito, negociamos, grito, se terminó. ¿no? Al igual caso yo lo digo, ¿es ¿eh? una posibilidad? Y la tercera es cambiar el estilo de relación. esto no lo podemos hacer, pero aquello sí. Entonces esto tiene que ver con esa capacidad de escuchar. Fundamental, los límites. Entonces, dos conceptos esenciales. Apertura con permeabilidad, pero también límites. ¿Por qué? Porque no somos el, ¿m? fíjense, no somos el recipiente tóxico de la gente que, porque saben que hay mucha gente que está chiflada, hay mucha gente que está en serio, por eso, o sea, lo, los psiquiatras, ¿de qué viven? ¿De los chiflados? Menos mal que existen los psiquiatras. Y hay gente que está, es, es que es cierto, yo no puedo negar esa realidad, y no puedo ir por la, por la vida creyendo que todos somos sanos mentalmente. Porque no es verdad. Estaríamos sentando la realidad. Hay mucha gente empepada, mucha gente que es drogada, mucha gente maligna. Mucha, ¡Ay, ay! ¡Gente está lleno! Ojalá que no. Me encantaría que no fuera. Pero sería obtusa y ciega si no, no les dijera ojo con lo que escuchan. ¿Por qué les digo esto? Seguramente han escuchado que muchas veces la gente se queja de la autoestima y hablan de la autoestima, ¿sí o no? De creer la confianza en mí misma, ¿sí o no? ¿Me han escuchado? Y la importancia que tiene la autoestima. Muy bueno, importante. Para que yo construya mi autoestima, tengo que saber elegir qué escuchado. Porque si tengo un tóxico al lado mío, que además lo envidia, que existe, la envidia, que no soy Existe. Entonces, ya, ay, pero vos, claro, con esa... Pobrecito. Sí. Te dicen así como que ellos son. O oh, vos, claro, porque cuando ahorita que sos. <risa> Se entiende y no sabe por qué, cómo llegué, qué me pasó. Es una falta de respeto. Entonces, yo no puedo escuchar a ese que es un, además, mal educado, irrespetuoso. Entonces, hay que aprender. Por favor, de este taller quiero que sepas que tienen que estar abiertos, pero también tienen que saber poner límites. Porque si no la gente que está podrida en la cabeza, los va a tirar abajo. Si ustedes son muy exitosas y exitosos, van a escuchar, yo siempre digo, ¿vieron cuando, no? Si, si esta fuera una tabla con clavos, el que más sobresale, que es el líder generalmente, es el primero que pegan y al que critican, ¿sí o no? El que más hace al que critican. Entonces, señoras y señores, presten atención a eso. Poner límite a de quién voy a escuchar lo que voy a escuchar. Y si considero que esa persona realmente es tóxica, pues, señores, God, déjenla, déjenla ir, porque no, no hay ninguna relación a construir ahí. Y no vayan haciendo el coaching a la gente cuando la gente está enferma, pero no le sirve el coaching. No es serio. Si está enferma no le sirve. El coaching sirve para la gente sana, la gente que puede reflexionar, que tiene capacidad de discernir entre bien y mal, eh, que, puede, que puede querer crecer en la vida, no al que quiere ir a destruirle la vida al otro. Ojo con eso. Entonces, ser... Buena escucha también significa ser selectiva. Ustedes no dejan entrar a su casa a cualquier persona. Y la escucha es también la casa de ustedes. Porque lo que entra queda dentro de ustedes. Por eso la autoestima, ¿sí? Por eso la autoestima se, se, se daña tan fácil. Porque vos empezás a escuchar como el otro desde lo que te dice te, te daña. No si es vamos. Ya deben de hacer una sesión de coaching fantástica. Honestamente... Es que poder le estoy dando al otro para creer que lo que el otro dice es más importante que lo que yo conozco sobre mí. ¿Están de, ¿me, ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? Dale. Eh, ¿Podemos plantear una diferencia entre escuchar y oír? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y mira, hay algo que es fundamental: que oír es algo biológico. ¿sí? Y, de, y tiene que ver con nuestro sentido del oído. Eh, si, si una eh, eh, escuchar tiene que ver con la percepción, con ese mundo más intuitivo, hasta interpretativo, o sea, antiguamente se decía que escuchar es interpretar, oír más interpretar, después también ya hace mucho tiempo que se trabaja el tema de la percepción. Entonces, lo que se está trabajando es que nosotros escuchamos incluso los los cuerpos, las palabras, no solo las palabras, eh, las miradas, las posturas. Entonces, eso es escuchar. ¿sí? Eh, si solamente fuera una cuestión biológica, los hipoacúsicos estarían exentos de comunicarse. Y eso es mentira. Los hipoacúsicos que no oyen, escuchan. Y se pueden comunicar perfectamente. ¿sí? Y pueden leer el cuerpo y pueden expresarse a su manera. Entonces la, la, la escucha es un fenómeno mucho más complejo que oír. Porque además vos escuchás, oís una palabra, pero escuchás una interpretación y eso tiene un impacto para vos. ¿Sí? Entonces, eh, no es... es ¿Quiero la, la respuesta? Bien. Y esto es importante respecto a lo que les decía recién, ¿No? Aprender a escuchar no compromete la capacidad de discretar. No somos la madre Teresa de Calcuta, que la madre Teresa cuando se quería poner al otro en contra, o sea, mostrarle su posición, discrepaba. Y le decía, no señores, esto no es, o sea, es esto, yo te escucho. Pero, y en el pero viene todo lo que sigue. No confundamos la ingenuidad. La escucha no es ingenua, la escucha es un fenómeno reflexivo y de suma responsabilidad, y requiere mucha comprensión, mucho intelecto también. Legitimar a la persona siempre, siempre, perdón, no siempre implica legitimar su posición. Yo, por ejemplo, puedo pensar, no sé, un hermano, yo legitimo a mi hermano, pero puedo no acordar con mi hermano sobre algunos temas que él piensa de una forma y yo de otra. Pero eso no significa que no lo escuche de mano. Yo a él lo legitimo, pero no legitimo lo que él me está diciendo sobre un tema que yo quizás pueda diferente. Entonces acá hay que también saber diferenciar cuando nos ocupamos de las relaciones y tenemos claro qué tipo de relaciones construimos y cuándo nos estamos relacionando, perdón, refiriendo y observando posiciones que tenemos en algunas relaciones. Posiciones es, ¿qué opino sobre esto? Ahí la Sí, eso nos pasa cuando alguien quiere imponer su punto de vista, o sea, yo te escucho y, y mire lo que tú opinas, pero yo tengo lo que es mi opinión, cada uno puede confrontar, y porque en la tuya que sea la adecuada, no tienes por qué ser la misma. Exacto. Es que no te, y nos seguimos en tanto y en cuanto podamos ser capaces de mostrarle al otro nuestro punto de vista, con respeto, no pasa nada. Por, por eso es importante darnos en nuestra relación la capacidad de sí. sí, eh, eso también. Mucho, bueno, Ana. Eh, se sí, se no. y si estoy es practicamos con porque bueno defender el de psicológico mental es súper importante y lo que y añadiendo lo que ella decía pues, qué importante la importancia real de ok, ya entendí de que el mensaje no le quiere llegar la persona está completamente distraída entonces no desgastarse, ¿no? No o sea, desgastarse no. Personas, es no, muy wow. desgastante tratar de hacer que el otro lo entienda pero entender es que el proceso de cada uno es la responsabilidad de cada uno. Entonces, si está cerrado, vos no sos un abridor como para que él te escuche. O sea, para que algo pase en una relación, las dos personas tienen que querer escucharse. If not, tomarás la decisión que tengas que tomar. ¿Sí? Pero sí, y, y quedarse muy enfrascado en las posiciones personales no cambia siempre la relación. Entonces, lo que existe, pues ahí vamos a ver cómo en las técnicas, pero lo que sí existe es tener la, la destreza de poder preguntar lo que, el otro, lo que el otro opina de lo que yo le digo, y poder escucharlo sin defenderme. Porque digo, ¿qué opinas de esto que hice? No, para mí es una dieta. No, ¿cómo que me dice que es una dieta? O sea, ¿a qué le preguntaste si se va a defender? Pero si le pregunto, si me dice, no, es una digo, a ver, contame, ¿por qué para vos es una idioteca? ¿Ven que es diferente? No me defiendo. Pero yo puedo creer que no es una idioteca. Puedo creer que no lo es. Pero si el otro está viendo lo que ve, yo le pregunté, pues entonces, habilito lo que el otro me dice. Y a ver, contame, ¿por qué vos crees? Y quizá en la respuesta... ¿Yo le encuentre sentido o no? ¿Me siguen? ¿O no? Porque puede ser que yo no le encuentre sentido. ¿Mm? Bien. Entonces, esto es lo que les decía recién. Fíjense, ¿por qué es importante ser conscientes de esto? Porque existen incoherencias. está lleno de gente incoherente que dice que ama la salud y se, la y se droga todo el día y come grasas y fritos y no hace deporte y tabaco. Pero, ah, la salud es un valor que dice que la familia es importante más no llama a nadie por teléfono, no, no, no va a un cumpleaños, no se ocupa de su madre, no se ocupa de sus hijos, ah, pero la familia, más ¿no? córner. decía, hay mucha gente que vive en un ¿Qué significa incoherencia? Es que existen valores a nivel individual que creo que son los famosos valores declarados, más no son valores vividos. Cuando vos decís, che, pero vos me decís que me amas, pero me, me, me de los cuernos, o cachos, no sé cómo se dice, no sé si me los cuernos, creo que se entienden, ¿no? ¿Cómo se dice acá? Sí, cuernos. cuernos, igual, sí. listo. En Colombia son los cachos, ¿no? Entonces, sí. Sí. depende en qué lugar del mundo esté. Entonces, ¿sí? Entonces, vos me querés a mí una cosa, si me vas a meter los cuernos, hay como ese, se es incoherente el tipo. Después revisaremos qué pasa en la relación, pero a eso habla la incoherencia. Decir una cosa, dice, voy a ser médico. Ah, sí, pues cuando tenés que hacer las prácticas, no vas a la Ay, Si no vas a la voluntad, no vas a ser un médico. Por más que digas, es incoherente. Nosotros todos los benditos días de nuestra vida, tenemos que revisar qué tan coherentes estamos siendo con nuestras declaraciones, con nuestros sueños, con nuestros objetivos. Porque el mundo escucha lo que nosotros decimos. La gente escucha lo que nosotros prometemos. Entonces, también nos tiene que ver viviendo acorde a eso que hemos declarado. ¿Sí? Existe el caos. Una manifestación, gente loca en la calle haciendo. ¿Hay, hay caos en el mundo ¿Sí? Y, la, por eso esto es lo que decía, como muy simple. Por eso es que también hay límites y barreras y saber... ¿A qué sí y a quién sí y a quién no? Porque también soy, cuídense, hay algo, yo te regalo como esto de poner en la heladera, ¿no? decir, me tengo que proteger, tengo que aprender a cuidarme, a protegerme. Y cuando me protejo, dejo entrar al que es saludable para mí. Y el que no, shh, siempre digo, las mismas dos patitas que entran, son las mismas dos patitas que salen. ¿Ok? Así que si, no, no hay que hacer esfuerzo, no hagan, las relaciones forzadas no sirven. Si vos le tenés que convencer a alguien de que te quieres que no sirve. Como relación, capaz que con otra persona, pero si yo tengo que hacer fuerza y andar convenciendo al otro de que sea buena, no sirve que Se entiende, ¿no? Lo auténtico, lo genuino, de la relación admite la conversación y el diálogo, y la capacidad de escuchar sobre algo que vamos a ver ahora, que son nuestros intereses. Por lo tanto, es una construcción, estas son las preguntas que generalmente hacemos, ¿qué clase de relaciones interpersonales creamos? ¿Qué futuro diseñamos en esas relaciones interpersonales? ¿Qué capacidad de aprender tenemos? Porque cuando queremos crear un futuro, ¿sí? el aprendizaje se expande. Nuestra conciencia se expande. El coaching trabaja con la expansión de la conciencia. ¿sí? Expandir mi conciencia sobre quién estoy siendo en esta relación y quién quiero ser. Cómo estoy viviendo esta relación y cómo quiero vivirla. ¿Y qué tan congruente estoy siendo versus qué tan congruente quiero ser? ¿Sí? Y cuando hay brecha, hay coaching. ¿Mm? Bien. Y acá es algo que hoy, cuando hicimos el check-in, eh, salió el tema de ser escuchado. ¿Sí? Creo que existe sí, vos, ¿no? De ser escuchado. Cuando hablamos de escucha, decimos... En toda relación la escucha tiene que ser al 200%. Toda relación se construye con un 200%. Porque hay un 100 mío de cómo yo escucho, pero un 100 de responsabilidad mía es de cómo soy escuchado. 100 y 100 de ambas partes. ¿Cómo lo escucho? Pero también cómo soy escuchado. Es decir. Después de conversar, ¿verifico lo que el otro me dijo? O lo, perdón, lo que el otro comprendió de lo que yo le dije. ¿Lo verifico? O creo que me entendió. O mejor no le pregunto, que si le tengo que escuchar la respuesta, mejor me voy rápido y elaborado. Pero yo bueno, listo, está bien, ¿no? Sí, tío, nada bien, vos te fuiste rápido, lo verificaste. Tu responsabilidad, tu cierta responsabilidad, es ver qué escuchó el otro. Pasa mucho con el tema de las promesas. Que la gente escucha que le prometieron algo. No sé si alguna vez le pasó, pero escuchar que alguien me prometió algo. Me bueno, listo, creo que voy a ir. Me dijo, creo que voy a ir. Y yo escuché que bien Y estoy esperando, estoy viene bien. Y después me enojo, ¿sí o no? porque me dijo que venía. Mentira, nunca te dijo que venía. Te dijo, creo que voy a decir. O sea, vos escuchaste, ahí está lo que el otro decía, lo que querías escuchar, que quieras, Pero no estás pudiendo escuchar, que no te están diciendo eso, te están diciendo otra cosa. Te está diciendo que no sabe. Y es una posibilidad. ¿Qué pasa? Que no chequeas Tú siempre vas a preguntar. Cuando me decís, ¿crees que crees no? que va a... ¿cómo, ¿Cómo vamos a saber si va a venir o no? ¿Cuándo lo vas a saber? ¿Cuándo te puedo preguntar? Si a... No sé, chicos, pregunten algo, como diciendo, no sé, pregúntale, pero no se vayan con la creencia de que, que el otro me diga que cree que viene es significativo. Pregunten, chequen, de lo que te acabo de decir, ¿qué, ¿qué escuchaste? ¿Qué interpretaste? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Con lo, incluso algo muy fácil, tal en una conversación, aprendes, ¿qué te pasó con esto que yo te dije? ¿Qué pensás? fácil, ¿qué pensás de lo que yo te dije? ¿Tan fácil? Eso es verificar, escucha. ¿Qué pensás de lo que yo te dije? Y agradecer, porque después de decir... <risa> Eh, eh, lo lindo, lo, feo, lo bueno, lo grande, no importa, pero si usted tiene que tener esta habilidad de contar a todos, lo que yo digo, ¿por qué piensa de esto que estamos hablando? ¿Por dónde está tu cabeza? Sí, estoy. lo mismo que yo hago con esto, usted, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, ¿qué piensan de esto que estamos diciendo? ¿Quién quiere contarle lo que piensa? Sí, no, no, no, no, la teoría de, de es, piensa esto. creo que cuando vemos Por eso no preguntamos. Porque a veces tenemos miedo que nos digan lo que nos queremos hablar de nosotros. Por eso le oímos al escuchar, Escuchar lo que, lo que decirle, no el otro tiene para decirme no es repetir con dolor. Es el espacio reflexivo. ¿Qué? Me animo, me atrevo a escuchar eso que el otro me tiene para decirme. No. ¿Ven qué es? E eso es la Sí, me va a A mí me Más bien lo que me pasa es que yo pregunto. pregunto. ¿Qué? Eh, y bueno, ya yo perdí el miedo de eso. Claro, Hace bueno, soy psicóloga. Sí. bueno, mi amor, claro. Es, es muy importante saber lo que la otra persona. que el mensaje esté llegando perfectamente. Pero ahora aquí mucho más, porque aunque todos hablamos español, pues, definitivamente hay términos en los que <ríe> uno se queda, wow, ¿verdad? me está diciendo? Es lo que me quería dar a entender es que no entiendo Es tratar de, de, ahora la parte que sí cuesta, y definitivamente ese es el proceso en el que uno está eh, apenas logrando traducir, aunque sea español, como digo, traduciendo y soy lenta y quiero entender. Entonces, Pero pregunta, entonces no, yo vos preguntáis lo que te dice, te dice, o sea, también hay que aprender a hacer más, viste la famosa, eh, esa, esa movida de keep it simple, no, no, como keep it time, keep it simple, la, la, claro, keep no. it... Algo fácil, ¿no? Algo simple. Y cuando vemos que nos enredamos mucho, decía, hacemos simple. Se lo siempre escuchar, y si no entender, no entendí. ¿Qué crees? Vos que tenés la habilidad. El idioma es una barrera, es una barrera, pero además no solamente es el idioma con las palabras, sino con el sentido que el otro le quiso dar. Yo vengo del área de las letras, soy licenciada en letras, y, y llegué al coaching como lingüista, y daba cursos de lingüística para la carrera de coaching hace 21 de años, era la única lingüista, por lo menos en mi país, que, que era coach a su vez, que, que, que entró en el mundo del coaching, supongo sé que muchos más. Eh, pero y es esto, aprender a observar el valor intrínseco de cada palabra, porque las palabras tienen valor, y si yo no lo entendí, no lo observé y no lo decodifiqué, pues preguntas pregunto porque que soy, como yo dije a los chicos yo soy argentina puedo meter la pata voy a decir frases que esté por ahí fue fue mal fue se entiende me pasó una vez en Colombia que era un recreo por suerte era un recreo este entonces le dije es eso, <risa> pero bueno eh, eh, pero le dije bueno Dije, como me hubiera al baño, pero cuando me hubiera al baño, me dije, en Argentina, y el otro me dice, pues, profe, pues profe, eso significa que usted va a tener sexo. <risa> no puede al baño. Se quedó como muy, ya vengo, voy a ser salvo. Yo lo la chica muy necesitada. Horrible. Bien, adelante estoy Escuchando, sí, yo me pongo a reflexionar un poco porque cuando uno me escucha estamos hablando de, ¿no? de una pareja, de dos, dos personas de hablando. Pero yo pienso que la primera parte antes de, de intentar hasta comprender el otro, es la autocomprensión, comprensión, de que tú no se conozca primero, de sí. la escucha para que tú puedas utilizar eso de la mejor forma posible. Sí. Si tú no haces acceso, ¿no? si tú no tienes, si tú no te conoces, de nada adelante, intentar se cuadrar ante el fin del otro. Es que, bueno, siempre la, el primer escalón es el autoconocimiento. Por eso hoy cuando mencioné la autoestima, es que yo también tengo que tener muy claro quién soy yo, cuáles son mis propios valores, qué, qué cosas sí hago, cuáles son mis fortalezas, por quién me las juego, qué hago con mi vida. O sea, el otro nunca va a tener más poder sobre mí que yo mismo. ¿Sí? Pero me sí. un poco eso que de la depuración que tú tienes que hacer, porque muchas veces tú puedes estar preparado, pero un interlocutor no. Y se si tumba a retrato con él, va a ser que Es una, hacer una pérdida tiempo, de tiempo. tiempo. ¿sí? Eh, en las relaciones humanas, sobre todo cuando las miramos así a largo plazo, observamos que hay algo que nos une, más allá de nuestros valores que yo, y es. Estar en sintonía y estar avanzando en la vida en armonía. Como decirte, ir trascendiendo juntos. Ir creciendo juntos. Cuando vos tenés un amigo, los dos van creciendo juntos. Cuando vos tenés una, un, un trabajo y todos van creciendo juntos. Una familia y van creciendo juntos, Entonces, hay posibilidad de comunicarse con efectividad, de hablar de lo que nos pasa, de hablar de lo que es importante. Pero, cuando en una, por ejemplo, en una pareja con las amistades, vos ves que vos vas evolucionando, porque te vas preparando, vas teniendo conciencia de vos mismo, hay mucho para, para, para trabajar con nosotros, y el otro se quedó ahí estancado, la relación ya no es la misma. Y lo que en algún momento fue excelente, en otra etapa de la vida, no, no sé funcional. No te, y nos pasa, a mí pasa cuando me encuentro a ver con esto de que te encontrás con la gente de cuando era del primario, del secundario, ¿no? Y hace unos años nos empezamos a juntar con las, las amigas del primario. Y es una cosa, claro, nos dejamos de ver. Hace 30 años más, 40, que yo en una vida, no 40, pero 30, y más de años. Murido. Pasó mucha agua bajo el punto. Y por ahí, cuando me pongo a hablar, sobre todo con una, que después van a la carrera conmigo, que vinieron a estudiar en la escuela, pero ahí le dije y hablar con, con la pared, o sea, ruca, y después y me dice, ¿sí? ¿es que? Yo ya no le digo nada. Yo ya no, en serio. Entonces, ¿qué hago? Voy, tomo el café, ta, ta, ta, ta, pero no le cuento, por ejemplo, que yo me venga a España sola es una locura. ¿Cómo se te ocurre? Sin tu pareja. ¿Cómo vas a hacer eso? Es un peligro. Pues para mí, o sea, a mí no se me cruza que es ni, ni peligro, ni está mal, ni, ni, ni nada. Ni tengo ningún problema con mi pareja por venir yo a España a quedarme un tiempo y no hay problema. Pero en la mente de ella hay mucho problema. Entonces, cuando descubrí después del segundo encuentro, que había quedado estancada en, en, en un modelo mental arcaico para mí, no le no digo más que, que no pasa nada. le si? comento, ya elijo, lo que decíamos hoy, callar. Ahí no hago silencio, ahí me callo, que es bien distinto. O sea, B, no, no voy a, porque no voy a gastar pólvora en, China, en voy a convencer, no me interesa convencerla, ¿no? simplemente por una cuestión de formalidad y el respeto del grupo, nos juntamos, porque está divertido juntar, pero no la convenció de nada. Tampoco la, no me interesa. ¿Entiendes? ¿Sabe hasta dónde estos es los límites que existen en las relaciones? Porque tampoco todos tienen que haber crecido igual que crecimos nosotros. Cuando más grandes somos, más cuentas nos damos de quiénes evolucionamos y quiénes no. ¿Quiénes se quedaron con el modelo mental de los 15 años y quiénes han evolucionado? ¿No les pasa con gente que estén, bueno, ustedes son como un cobre, pero yo que soy una persona grande, a veces digo, este tipo tiene 50 años, parece que era 20, así. Y sin a ti, igual, siempre me presión. Porque se hacen todavía la ¿no? O sea, Ajá. se hacen los que tienen 20 y tienen 50 o 60. pero ¿no? hay algo que no me, no me... con las mujeres igual. Entonces, por ahí, digo, yo no elijo tener conversaciones profundas y tengo algo que es muy interesante aprender, que no todas las conversaciones tienen el mismo nivel. Hay conversaciones que se llaman? Conversaciones superficiales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Eso, y es válida, porque no tengo que ser amiga de todo el mundo, ni menos coach. Yo siempre cuando viene ahí me quieren volver a la menos. Yo para el coach y cobro, Así que cuando me pagás, no tengo coach. Y luego en el la de la virtual, ¿por qué digo esto? Porque si nada la gente dice, sí, porque soy coach. No me dirías cómo hacer. Pero no, mi amor, pues si soy que también. Esto pasa con, a los médicos, les pasa lo mismo, a todos. Y a los artistas también. A los artistas también. Bueno, es que la gente. si sí, ya que vos vas al teatro, no me das una central, no, yo voy a trabajar. Eso es yo lo que fuere. Me una foto. Y me hace la foto, pero si algo viene en la foto, ¿por <risa> mí Y me hace flaca ya que estáis esos artistas. Entonces, a esto nos referimos con a quién vamos a escuchar, esto de los límites, ¿no? A quién vamos a escuchar. Y hay algo que es muy interesante, que no apareció todavía en la presentación, pero sí, ¿no? ah, es esto. Escuchar desde los intereses. María tiene una muy interesante. Escuchar desde los intereses. Y esto les cuento que es muy importante. En toda relación humana, nosotros tenemos que conocer qué cosas le importan a la otra persona. Pero también tengo que saber qué cosas me importan a mí. O sea, eso es fundamental. Por ejemplo, si a tu pareja le gusta el fútbol, o el tenis, ahora que estuvo Nadal, yo escuchaba todo el español con Nadal. Ya no pasaba nada, veníamos a comer, no, porque está nada, estamos en la ya no, porque está nada. Evidentemente, estaban todos muy sigo con Nadal. Me encanta, pero yo sigo tenis. Pero respeto a todos los que siguen tenis, yo les esperé, qué sé yo, bueno. No te me pongas a hablar de la técnica del tenis a mí, porque para niños, porque yo no entiendo nada del tenis. ¿Tenis? Entonces, ¿qué le importa al otro? A otro le importa el tenis, el fútbol, eh, no sé, a una mujer le importa la moda, al otro le gusta la arquitectura, a mí me gusta el coche, me gustan los viajes. Entonces, dependiendo de esos intereses, yo me preparo para escuchar. Y hay que saber, no solo qué me importa a mí, sino qué le importa al otro. Porque no le va a poner de hablar, porque no, chicos, no le quieren convencer al que le gusta el fútbol, al que le dio bolilla con el partido. Que no les va a dar bolilla. Ya se entiende, ¿no? Sí. O sea, no les da... ¿Cómo se dice? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que pasa? Sí, prestar atención. Prestar atención. Sí, esto es más como que muy atendido. Pero es, no te van a dar ni cinco, no te van a dar nada, la... así. Y vos querés que te diga, che, ¿dónde nos vamos hago vacaciones? No es que no te quiere, es que no es el contexto. No es el contexto. ¿Se entiende? Entonces, eso es. Es saber qué le importa al otro. Porque voy a escuchar. Va, esto se construye conociéndolo. Si yo tengo en, en la empresa, por ejemplo, tengo uno de los coaches que trabaja conmigo, que eh, siempre lo cargo porque tenemos la misma edad, y él, eh, pero él, que tiene hijos grandes, después tuvo otra pareja, y tiene mi edad y un tiene cuatro años. Entonces, los, las obligaciones que él tiene en este momento tienen que ver con su nene de cuatro años. También la cabeza me preguntará, pero... <risa> <risa> Así, o sea, me... pero pero Y sí, eso bien. Entonces, yo tengo que escuchar que él no puede venir porque, Juan, porque el nene tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a la Todo ese contexto lo tengo que comprender. Porque a él le importa su familia, y a él le importa su mejor papá. Entonces yo no le puedo, no puedo dejar de escuchar que él por ahí alguna clase no va a estar porque le coincide con el pediatra en el Yo lo voy a matar, pero es buen coach, es una Hace años es muy buena persona. Pero se entienden los intereses, entonces tenemos que saber poner en la balanza valores con intereses y poder construir lo que quiero. Si la persona a mí no me cierra ni por delante ni por detrás, no me gustan sus valores, no... no. Gente, acuérdense, las mismas dos patitas que entran son las mismas dos patitas que salen. Si ustedes le dieron el, el chamule que y bueno, ahora deben... Bye bye. Porque así deja lugar para alguien más. Es como cuando tenemos el placar lleno de... Profeo, como dicen acá, placar, decimos cláusula el closet lleno de cosas, abarratados y seguimos yendo a Sara a comprar cosas, como si fuera necesario. Y comprar, yo soy chocóro, tremendo. Tres la hija, me con una, tres. Mi hija que se casa, me pidió el Una de la hija. como que ya, ya, ya, ya, yo, no, yo sola compré pareja más la chilita. Más la. No puedo. Digo, es esto. ¿Qué escucho cuando mi hija me dice, Dale, madre, eh, ¿me puedes comprar ya, ya que estás en España? ¿No me compras? Ya que estás en España, viste, yo ya que estoy en España. Yo me...". Claro, cuando me empecé a poner todo, ya, ¿qué escucho? Escucho que tienes la ilusión, escucho que a mí que me encanta y, y ella sabe que a mí me gusta comprar. Me conta, me ¿Sí? Entonces, es así, pero conociendo los intereses, creamos la relación. Si, si, si yo supiera que no le importa, hay gente que dice, no me traigas nada, no quiero, no te quiero, pese a que no, no llevo, porque me dijeron que no te traigas. A lo mejor no me digas que no te traigas. Porque también pasa eso, Ay todo lo que compraste ahí. ¿no? También puede ocurrir. Sí. Entonces, es esto. ¿Qué me importa a mí cuando digo lo que digo? ¿Qué le importa al otro cuando dice lo que dice? grandes estas preguntas. ¿Qué le importa al otro cuando dice? Cuando me dice, llegaste tarde. ¿No ¿qué le importa al otro? ¿Por qué? ¿Con qué sentido me está diciendo eso? ¿Le importa que sea puntual? ¿Le importa, por ejemplo, podría no ser que le importe la puntualidad? ¿Podría mostrar? Lo que le podría importar es él es el perfecto y yo la imperfecta. Mostrarme algún detallecito mío de que viste que no soy tan buena, viste cómo fallaste, llegaste tarde. ¿Vale? Entonces, ¿qué te importa lo que va a decir? Y lo mismo con el callar. Cuando me callo es porque hay algo que a mí no me importa y a veces es mejor no decir que decir. A veces es mejor callarse, porque lo que pueda llegar a decir también puede provocar una herida en la otra persona. Entonces, si no sé cómo decirlo, el coaching, cuando a conversa, conversar. Hay que diseñar. La conversación se diseña, gente. Esto, esto se aprende. La buena noticia es que si no lo sabemos hacer, lo podemos aprender. Lo tenemos para entrenar el común, pero se entrena la comunicación. Y todos nosotros podemos entrenar. Todos, si nos interesa, comunicar bien. O sea, o sea científicos, pero digo que una fórmula, no nos interesa, y no va bien así. Pero si yo, o sea, un docente, un líder, un, ge un gerente, o sea, imagínense un gerente que no sepa comunicarse. ¿Conocen algún un gerente que no sepa comunicarse? Que comunique, así como, órdenes disruptivas, no, se genera gente que está insatisfecha bueno, esa persona se tiene que tomar. Es una, una cosa. Okay. En ese medio que tú estás diciendo, en el medio empresarial, creo que hay una otra cosa, porque cuando tú estás creando relaciones personales, yo puedes decir, tú estás poniendo nosotros acá de una forma sí. que estamos de hecho, elegiendo no separando sí. las cosas. Ahora, hay tipos de relaciones que yo no tengo como controlar, que en la profesional, en el caso de tus socios, claro. en el este caso tú eres obligado a mantener, obligado a mantener, y ahí te toca inteligencia emocional. Sí, claro. Pero también hay recursos básicos que, eh, es decir, hay algo que tiene que ver con la ecología emocional que es hacer aquello que no me desequilibre internamente, incluso en los lugares de trabajo. Es decir, en lugar de, de, hecho, yo soy coach organizacional y ejecutiva y vivo trabajando con personas que traen esta situación, pero dentro de la empresa, donde vos decís, bueno, no puedo elegir la relación, pero sí puedo aprender a hablar en esa relación, sí puedo aprender a escuchar. Yo una de las cosas que siempre les digo eh, cuando trabajo en empresas es, yo escucho muchas quejas a veces entre los empleados. Pero pocas veces escucho la valoración de lo que hace el líder. Y dependiendo de los contextos, los líderes hacen muchas cosas en esa organización. Que a veces nos, ni siquiera nosotros conocemos, quizás las tengamos que conocer. Pero cambiar por lo menos el chiste de que, si lo dejo el ejemplo ya me enojo, a, bueno, quizás en este sistema, él tiene que dar respuesta, no sé, a Estados Unidos. sí ¿qué le vamos a hacer? Es muy difícil ser líder. Es, es, es, es, muy, es una enorme responsabilidad. Es más responsabilidad que obedecer. Mucha más responsabilidad. Y sí se puede diseñar, pero también hay que cambiar y conocer a ese otro. Por ejemplo, ¿qué le interesa a esa persona cuando pone los objetivos? ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esta organización? Y por eso existe el coaching de equipos. Una de las, de las cuestiones que hacemos en nuestra formación es generar coaching de equipo. ¿Por qué? Porque cada equipo es un propio sistema, es un subsistema dentro del sistema. Cada equipo tiene sus posibilitantes, sus inhabilitantes, sus conversaciones pendientes. ¿Sí? Lo que puede, lo que no se puede, lo que quiere, lo que no quiere. Las confrontaciones entre en un equipo y el otro, marketing con, con comerciales. Y, y todos en la mayoría de las empresas aman a los comerciales, no sé acá, pero de las que yo he trabajado, aman a los comerciales. Porque son los que traen los europeos. Son los que facturan. ¿Sí o no? Pero de, para que comerciar haga eso, tiene que haber una comunicación muy clara con producción, o dentro del sistema de, de, de trabajo que, en el que se esté. Entonces, todo se, solamente digo esto para no irme de tema, pero es, dentro de la organización, las conversaciones se diseñan, y la escucha siempre como tal, es una competencia a desarrollar. En mi casa, en mi familia, con mis amigos y en mi trabajo. Y cuando aprendí a hacerlo, lo aplico en todos lados. Porque cuando yo sé escuchar, no es que sé escuchar a mi hijo y no sé escuchar a mi hija. No, yo sé escuchar, punto. Sé escuchar y punto. O no sé escuchar y aprendo. ¿Y siguen? ¿Preguntas hasta acá? No. Dale. ¿Ahora eh, está qué personas son las que conozco y que la conversación y la comunicación pues, que lo, lo que te dice entiende, quizás porque lo conozco el contexto o también sabes que hay personas que captan tu mensaje rápidamente sí. eso a qué se puede o sea que es consecuencia de que de a lo mejor la confianza la claro. persona, o también pudiera ser que hay personas que están totalmente no sé, cerradas, que no, o es un conjunto de todo, o. No, eh, eh, la torta tiene varios ingredientes. Vos no tenés las mismas relación ni el mismo tipo de conversaciones con la gente porque, porque es de a dos, es como bailar. Vos puedes ser muy buena y bailarina, pero si te toca un patadura, uh -huh. y viste, vos decías, ah, este tipo con este, que no se sé, sabe bailar, extraño el con el que bailaba bien. <risa> Y al revés, te toca un gran bailarín, también mí pasa en Colombia, que bailan como los míos y después bailar con los colombianos, Y así, tí, tí, por tipos que bailan, parece que bailan mentira, yo no mentira. Son ellos los que me llegan. <risa> Tengan la experiencia de bailar con los colombianos. <risa> ¿Sí? Chicos, <¿tú>, tí, tí? <risa> no, en serio, bailan muy bien. Para, yo trabajo en Cali. Cali es la ciudad de la salsa. Yo lo llamo la sucursal del cielo. Tío en los recreos es pura salsa, cerveza o profe que le lleno, entonces vamos y nos divertimos y después frenamos y aprendemos. Pero es lindo, entonces es una danza. Con alguno, después, mirá, te después, cuento, así como te digo que, que, que, que en Colombia amo como cómo se comunican, porque son muy espontáneos, en general, en el todo cuando voy a Bolivia <risa> y pones la música y levantan una patita para ponerla y decir, no tengo nada contra la patatina, pero no tienen, el... entonces no bailás, de hecho no bailás con ningún policía, ¿no? Así. Pero, ¿qué quiero decir con esto? que no bailás igual con uno que con el otro, ¿por qué? porque nosotros como personas nos vamos construyendo en cada relación, y somos diferentes con cada relación, por ejemplo, con los amigos. Con los amigos no somos iguales. Somos diferentes. Cada amigo saca de nosotros algo muy distinto. A uno los escuchamos más, al otro le, le, le, le damos más consejo, al otro le. Pero, sí. Como una historia, tú como decías, hay confianza, pero no en el mismo grado con todos. Porque algunos todavía tienen el título de amigos, pero mmm, está como sí. para con gran interrogación más. ¿no? Sí. Sería dependiendo de la relación que tengas juntado. Las, por eso insistimos que las relaciones se crean, se diseñan, y de nosotros algunas personas sacan lo mejor y otras sacan lo mejor. ¿Vos Entonces, ¿por qué le contesté así? Es que vos fijate cómo te trato. ¿No? Si me tratas mal, ¿qué quieres que te vaya con otra mejilla? Pues ¿no? ¿No? decís, perdón, me vuelve a decir. Porque es así: es crear las relaciones. Lo que yo puedo escuchar, lo que me puedo dejar atravesar, lo demás, depende de esto que creamos juntos. Y siempre tenemos que ser conscientes de esto. No es que yo soy amorosa. Con algunas personas y en algunos contextos soy una persona muy amorosa. En otros contextos y con otras personas no lo soy. Entonces, no siempre, justamente esta palabra, no siempre soy amorosa. Elijo en algunos contextos ser una mujer amorosa porque me sale, porque soy su coach, porque yo, y en otros tengo que ser más dura. O me pasa cuando evalúas nos pasa cuando, o sea, cuando vos dirigís una institución, o sea, te toca la evaluación, te toca el examen. Y mi amor, la evaluación no, por lo general, por más que la hagas, pero al final el feedback de una sesión de coaching es feedback. Escuchar lo que tengo para decirles de todo, lo que hiciste bien, lo que te falta aprender aún, se construye. ¿Qué sucede? Eh, la que me frustró una vez fue eh, ¿cómo, cómo es esa selección tan personal. Bueno, lo voy a poner más fácil. Tuve un paciente que era muy exitoso a nivel laboral. Eh, tampoco claro. era que era muy buen comunicativo, este, pero sí, accesos muy acelerados, este, sí. académicamente siempre bien. Sí. Uh, ya a la hora de preguntarle, obviamente por eso fue a nivel personal, nivel íntimo, eh, relaciones personales. Sí, está lleno de sonido. Entonces, Por eso, a lo mejor me estaba dando la atención de que ahora decía eso, sabe escuchar porque sabe, la persona que sabe escuchar, sabe escuchar tanto aquí como hacer. Pero obviamente, eso, es no, pero ¿no? Eso, eso no necesariamente tiene que ver con el éxito. Porque puede ser muy exitoso y no sabe escuchar. Porque es muy exitoso porque vendió, es muy exitoso porque tiene un programa de televisión. Es muy exitoso porque es un gran emprendedor, es muy exitoso por un montón de cosas, pero eso no lo habilita a que sea un gran comunicador. Es decir, la palabra exitoso es demasiado... El, el punto es quizá revisar cómo se comunica esa persona en el ámbito laboral, sacar el éxito, sacarlo, porque yo conozco mucha gente exitosa que es muy mala comunicando. Y dependiendo de qué entiendas por éxito. Porque conseguir un objetivo, podés considerar lo que es exitoso, sí, pero a costa de que pasan los equipos comerciales mucho. Yo, en una época, era, me acuerdo, hace muchos años, era la coach de un productor de televisión que era la misma situación, mega exitoso. Tenía miedo. De que tenía un objetivo que era ir a presentar, a, en esa época Donald Trump tenía un, un, un programa de televisión llamado The Voice, no sé si alguna vez se escucharon, The Voice había dos equipos que competían eh, y era difícil entrar a ese, a ese tipo para poder presentar su productora. Bueno, y él que era medio exitoso no podía con eso, porque le, le dominaba el miedo a, a Donald Trump. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en el medio de la sesión, me acuerdo que un día viene, me recibe su secretaria y me dice: Ay, mire, doctor, que tengo mil. Y me trae como un. No sé cuál, todo el rotafolio escrito, pero como 10 hojas de dos. El estado de eso. Yo le dije: No necesito nada de eso. Déjelo ahí, no me interesa. Le dije así: No me interesa. Yo, el coach diseñaba futuro y no es simple. Me encanta eso, ya sé que ya, sí, me conozco, es un hombre excelente. Sí, lo conozco, es muy famoso. Entonces, le prohibí hablar durante toda la sesión. Y dije, no quiero Entonces, y empecé a trabajar con el cuerpo. ¿Por qué te cuento esto? Nunca él había relacionado que las barreras que tenía en su. Y ahí fue donde me dijo yo le hago trabajar con el cuerpo me dice si yo sabía, hubiera sabido que vos me ibas a hacer hacer esto, no te contestaba y cuando cerramos ese día yo le di un abrazo que yo y se, y se larga y me dice no te imaginas hace cuántos años que alguien me abraza de verdad como estás abrazando vos. Porque, tipo, a veces los muy exitosos no tienen relaciones auténticas. Es casi una regla. Porque no le dan permiso a la relación auténtica, porque están en el resultado, en el hacer, y no en el ser. Trabajamos esa y otra más, y a la siguiente semana, cuando llego, la misma se quedó, me dice, la, no, le aviso, disculpen, y yo, esta persona no va a estar porque se fue, a la reunión la O sea, fue meterle lo que nadie le había metido, la, se entiende que, aquí se da respuesta así como disruptiva, a veces desde la morosidad, pero fue lindo porque él se animó a hacer algo que nunca se había animado, pese a ser muy exitoso, que es creer en sí, no creer en un proyecto y creer en relaciones, y, y, y, y los amigos, no te daban bola, todo era por conveniencia. Cuando vos estás con gente muy exitosa, las relaciones que tienen, en reglas generales, son pasajeras, son lo que yo llamo relaciones utilitarias. ¿Qué es una relación utilitaria? Ay, yo soy amiga de ella porque me conviene, porque ella es la, la hija, de la, la la la la la la que es una famosa diseñadora de modas, como me gusta, yo voy a ir al taller de ella porque ella la dijera. Utilitaria. No, no sé si la quiero, pero como me conviene, está llena de éxito. Entonces, yo, como escépticamente digo, no le creo nunca la palabra éxito. Porque quisiera evaluar a qué éxito y dónde no hay éxito. Cuando alguien le dice que es exitoso, yo le digo, ¿y dónde no lo sos? ¿Y dónde tenemos para trabajar? Porque si yo te cuento mis casos de éxito, te va a aburrir. Pero si yo te digo lo que no, me, lo que no estoy pudiendo, para decir, listo listo, Vení, dale, hagamos una sesión. ¿Y qué es lo importante? Lo que no puedo lo que ya hice. Lo, y lo que no puedo y quiero. Quiero lograrlo, me quiero preparar. Entonces, es como que... No le creamos mucho. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Como que desconfíen un poquito de las historias esas fabulosas que a veces las Esto debe ser la Esto de ser plan. Sí, son mi La lama. Ah, no sé una alarma que puse porque tengo, me viene a buscar la, la valija. Este, bien. Vamos a ir cerrando, ¿sí? Yo les voy a dejar, tienen ahí acá una tarjetita mía, tienen todos, y tienen acá para eh, la carrera de coaching, eh, por si alguno de ustedes o alguna persona quiere estudiar, nosotros tenemos una escuela que está avalada por la International Coach Federation, y acaba de ser que no está ahí todavía, porque esta semana me, ya me llegó, pero me falta que me manden la felicidad. Eh, avalada por la MCC, la European Mentoring and Coaching Council. Eh, está avalada por Naciones Unidas, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y si alguno de ustedes tenga, tiene un interés de formarse, o de aprender, o de pedir sesiones, tienen mi contacto. Nosotros estamos, hoy va a ser todo virtual. Yo estoy viajando a Argentina, pero en septiembre vuelvo acá. Y así vamos y venimos. Pero independiente de eso, el 12 de septiembre va a empezar la carrera eh, virtual, por el momento y quizá en algún momento la vida nos deje trabajar acá en EUDE, pero por el momento va a seguir siendo desde el Grupo Santana, y cuando se ve, estaremos en EUDE. Pero mientras tanto, donde yo pueda colaborarles, aquí estoy, eh, y bueno, espero que les hayan pasado bien, y hagamos un check-out cómo se va de nuestro encuentro de hoy. ¿te parece? ¿Quién quiere ¿Cómo se va? Si como opinión, ¿cómo se van va? Sí, mi amor. sí no, yo, yo creo que no, no, no veo como cómo hay muchas cosas que sabemos, asumimos que cuando hablamos de relaciones todos los días, como que sabemos que manejamos hasta cierto punto los niveles de comunicación, pero como cuando se escucha de otro lado desde, desde el coaching al final del día, como que uno entiende o razona o asimila de otra forma eh, sus relaciones, cómo se le quede más selectivo a la hora de evolucionar las amistades, de evolucionar las razones, ¿no? Entonces, creo que está, está increíble, creo que nos vamos mucho más contentos de cómo yo. Gracias, mi amor. ¿Alguien más que quiere decir cómo se va? ¿Me voy a no, bueno, yo voy a decirlo. ¿no? Este, siempre me ha fascinado más el tema. Llevo un curso de, de, de coach ontológico y me entero a continuar. Y, sí, quiero. Entonces, esto me, me, me siembra la ilusión, me, me, me, me renueva la, el sueño de, de continuar en, en ese camino, de, sea como sea, uno este, se cree. Se cree saber ciertas cosas y eso es lo único puede saber cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras fortalezas. Bueno, obviamente la escucha siempre va a ser, siempre va a ser tema para seguirlo de su línea. porque sí es evidente de que encierra la eh, mente es, es importante todos los días de que comunicamos. Constantemente, lo que sea, ideas, teléfono, eh, para buscar trabajo ahora más todavía. Entonces, nos cuesta, pero. Ideas sí. igual, gracias. ¿sí? Se puede aprender, se puede mejorar siempre. Así que, lo que quieran, ahí tienen mi contacto, en mi teléfono, en mi correo electrónico, y espero, me pueden seguir en LinkedIn también, eh, con mi nombre, Claudia López, y van ahí teniendo toda la información que necesiten. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, que tengan una hermosa día Gracias. Gracias.